El Micolón de Asa recibió heridas de arma blanca a manos de un hombre solo identificado como Marquito, el hecho ocurrido en un centro de diversión, ubicado en el distrito municipal de Guaraguao, municipio de Villarriba. Familiares de la víctima ofrecen los detalles del hecho. Supuestamente estaban en un negocio, como de vida, y llamaron del lío y de que él lo coitó. Él, él lo coitó. El negocio fue mismo de Ronnie, de un hermano de de de Ronnie. De, de, de, de, de, de eh, el muchacho estaba peleando con otro muchacho Entonces no ah, eh, ajá, entonces, eh, Se embaló corriendo Y comenzó a tirar piedras como lo loco el, el muchacho, entonces mi hermano decía Soy yo, soy yo, no, no, soy yo, estate tranquila Entonces mi hermano le dijo, ¿quién te dio? Y él comentó unos cuantos, entonces Maikito era que estaba ahí Y mi hermano le cayó atrás Entonces se paró y se enfrentó Y él puesto a mi hermano